Este, el cumplimiento de esta sentencia. Eh, fue un proceso muy extenso y al final este, el pueblo originario determinó la creación de una... O, o